Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Con la situación actual del coronavirus, muchas marcas de higiene han lanzado comerciales anunciando sus productos, así como haciendo recomendaciones sobre lavado de manos y desinfección. Pero quien realmente ha causado revuelo fue la marca de jabones Escudo, donde los usuarios aseguran aparece una mujer reptiliana. El comercial Gracias a todos nuestros héroes fue publicado por la marca en sus redes sociales así como en YouTube hace aproximadamente tres semanas. En él se le da gracias al personal de salud por su lucha contra el COVID-19 y reiteran su apoyo a la población con sus productos de higiene. En el comercial, observamos diferentes imágenes de médicos y hospitales. Pero lo que causa extrañeza es que en el segundo 17 se observa una mujer con ojos color verde. Su peculiaridad es que parecen ser ojos de reptil. Siempre supe que mi bebé sería un héroe, por eso le brindé toda la protección. Y le enseñé que cuidarse es querer a los demás que el escudo está en sus manos. Hoy es quien nos protege a todos y me enseño que no todos los héroes llevan capa porque los héroes hoy llevan bata. Gracias, gracias, gracias. En la página de Facebook de Escudo publicaron el video y la gente al cuestionar sobre los ojos de la mujer. Los administradores de Escudo solo respondieron con emojis o dando un me divierte en los comentarios de las personas que preguntaban sobre el tema. Mucho se ha especulado si en realidad se trata de un reptiliano, pero esto de los extraños ojos no es todo. Usuarios han mencionado que en el mismo video se muestra una escena donde alguien se lava las manos y un extraño bulto rectangular sobresale de su brazo, especulando que podría tratarse de un microchip. Con esto se ha estado hablando sobre la posibilidad de que estemos siendo controlados por seres de otros planetas o que es un claro mensaje Illuminati. Por otro lado en Instagram mencionan que el logo de En Casa también representa un ojo que todo lo ve como se observa en esta imagen. Tratando de dar la explicación a los ojos de la enfermera del comercial, se ha dicho que podría ser por una extraña enfermedad llamada Síndrome del Ojo de Gato es una anomalía cromosómica poco frecuente. Es causado por la presencia de un cromosoma 22 adicional que provoca problemas en muchas partes del cuerpo como defectos de los ojos, haciéndolo similar al ojo de un gato. Pero la verdadera razón es que es un efecto de imagen, ya que si vemos de cerca y fijamente los ojos de la chica, podemos observar que su iris sí es redondo, pero en él se ve reflejada lo que podría ser una columna u objeto oscuro. Y sus ojos, al ser muy claros, hacen que el reflejo sea aún más evidente, haciendo con esto el efecto de ojos de reptil. Pero en realidad, solo se trataría de una sombra sobre su iris. Así que no es verdad que la modelo sea una reptiliana. Y en cuanto al posible chip o similaridad del logo con los símbolos Illuminati, quizás solo sea una coincidencia.